Muy buenos días, María. Y quizás hay muchos padres que les vendría muy bien un par de consejos para eh, afrontar lo que queda por delante, porque estamos en fase de desescalada, pero ellos, los niños, no han vuelto al cole. Los padres están muy cansados porque siguen teniendo que manejar, pues eso, en los colegios y el teletrabajo todo al mismo tiempo y cada vez con más calor y cada vez con menos paciencia. ¿Qué les podemos decir? Bueno, les podemos decir que primero que es absolutamente natural, eh, ha sido mucho tiempo el confinamiento, ha sido muy largo, ha sido muy intenso y a veces con adolescentes que a veces se ponen conflictivos, pero también con niños de menos de 6 años que es muy difícil de hacerles comprender lo que está aconteciendo, más el teletrabajo, más la inseguridad laboral, más la convivencia del día a día, por lo tanto está dentro de lo que es lo normal, nada patológico. ¿Qué habría que decir? Bueno, que estamos ya, como muy bien decías María, en la desescalada, que ya los niños van a poder ir saliendo poco a poco, aunque todavía no se encuentren en una normalidad absoluta, en esta nueva normalidad que se en llamar, van a poder estar con otros niños, van a poder estar con sus familiares, con las medidas de seguridad. Por lo tanto, esa presión, esa tensión, esa ansiedad, esa angustia que se ha vivido, va a ir poco a poco relajándose. Es verdad que llega el calor, que llegan las tormentas a Madrid, pero bueno, también quiero decirte que las perspectivas, que las expectativas y que las esperanzas son mayores. Convivimos con la incertidumbre de lo laboral, de la escuela, de cuándo se van a incorporar, y todo eso nos genera de nuevo tensión, dificultades para dormir, los niños están muy profundamente cansados, pero yo creo que lo que hay que decir es que nos quedan cuatro brazadas para llegar ya a la orilla. Hemos cruzado un mar muy muy profundo, muy largo. Hombre, pues ya ahora aguantemos porque realmente lo mejor ya está por venir. En el mientras tanto ha habido pérdidas, ha habido dolor, y hay niños que tienen miedos, ansiedades, angustias, y que por tanto los niños no es que quieran perturbar, es que están perturbados. Ahí quería llegar, porque claro, eso ha sido un montón de, de circunstancias excepcionales, ...en los pequeños esto ha, ha podido dejar una huella... ...ha podido dejar también algún tipo de secuela... ...¿cómo podemos detectar si hay unos cambios de comportamiento... ...que a lo mejor necesitan ayuda psicológica profesional? Bueno, lo primero yo creo que a los niños... que mejor les conocen son sus padres... ...y por lo tanto saben cuál es su carácter, su conducta... ...su forma de alimentarse, de lavarse, de dormir... Eh, ...lo que nos tendría que resultar sintomático... ...es un cambio muy llamativo, muy brusco en sus conductas... Dicho eso, los niños se comportan de una manera en el hogar, de otra en el tiempo de ocio y de otro en la escuela, como hacemos los mayores. Y ahora todo se ha concentrado en una casa a veces de un tamaño pequeño. Por lo tanto, vamos a ver cómo eh, se normaliza todo en un ámbito que no ha sido normalizado y donde ellos ven también las preocupaciones. Los niños son auténticos radares, radares emocionales, y notan eh, las tensiones, las dificultades, las ambigüedades... ...de los padres, que están preocupados por sus propios padres... ¿no? ...por los abuelos de estos nietos... ...por lo tanto, lo que yo sí creo, y lo dijimos el otro día María... ...es que los niños y los adultos también nos ha servido esto... ...como formación de decir, oye, ¿cómo somos? ...qué capacidades tenemos... ...y ese eh, estrés postraumático del que tanto se habla... ...también ha tenido consecuencias positivas... ...de afecto, de cariño, de perdón, de... Eh, bueno, perdonarnos en situaciones de decir, joder, no puedo más. Bueno, yo creo que todos hemos cedido en algún momento en la pareja, con los niños. Bueno, ahora es el momento de los reencuentros con los abuelos. Eh, ayer estaba yo en un Skype con una niña que es niña de un centro de educación especial y ya me, me mandaba lo primero, es ya estoy con mis abuelos. Es decir, para esa niña lo más importante, lo más bonito, lo más ilusionante era estar con los abuelos. Estoy seguro que para los abuelos también. En este tiempo, esos que citabas, los niños que necesitan, que tienen necesidades especiales, ellos y sus padres lo han pasado bastante mal. Ahora ya sabemos lo que es tener que estar encerrados dos meses en casa. ¿Puede haber ahí un temor, un miedo que se haya quedado en la gente... Eh, a que vuelva a ocurrir, a que de repente te digan oye, que te tienes que volver a encerrar, que esto se nos ha disparado. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, eso es interesantísima esa pregunta, ¿eh, María, porque nadie la quiere formular, pero está ahí, ¿no? La tenemos en el fondo. Eh, sería terrible. Primero, porque en los temas económicos, yo creo que hay gente, familias, que se han quedado sin colchón económico y ellos saben que su empresa de volver a cerrar no podría ser. Segundo, porque cuando nos han dicho, oye, todos confinados, estamos en un momento de angustia, de miedo, de shock, y todos obedecimos como corderitos sin más represión. Hoy en día, si nos lo vuelven a hacer en octubre, diremos, oye, otra vez volver a empezar, esto cómo va a ser, qué conlleva. Por lo tanto, ya estamos un poco más eh, predispuestos a la negativa. Por lo tanto es tan importante, tan importante, que seamos respetuosos, que seamos cuidadosos, que, que con buen tono eh, le digamos a la gente, oye, por favor, ponte la mascarilla, eh, vamos a intentar entre todos no tener que volver porque sería muy difícil. Y ahí sí, lo que hoy son problemas psicológicos, podrían convertirse en marcas indelebles psicopatológicas. Entonces sí, ahora va a haber niños, adultos... Ancianos que van a requerir eh, tratamientos, se les está dando como a los sanitarios, pero dentro de un ámbito de normalidad. Volver a empezar sería algo muy dañino emocional, económica, socialmente, sin duda sí. Vamos a poner todos de nuestra parte para que no tengamos que volver a vivir esa situación. Yo creo que no. Javier, gracias, muy buenos días. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Un abrazo.